como yo. Me da mucho gusto verles, a los que nos están siguiendo a través de un aparato móvil, computadora, televisor. sean bienvenidos también a la casa de Dios, a un servicio verdad, glorioso. ¿Cómo tenemos que darles ese servicio a nuestro Dios? Con amor, glorioso, ¿verdad? Hay dos lecturas que voy a darles el día de hoy, pero yo estoy muy, muy contenta, muy feliz de que pues hoy me pusieron para dar la bienvenida ya tenía mucho que no me subía aquí casi no me gusta subirme hermanos pero me gusta trabajar allá abajo Amén. vamos a leer romanos 15:13 y después nos vamos a ir a Isaías 40 del 30 al 31 y amén no sé cómo vengas el día de hoy pero sabemos verdad que siempre y cada día celebramos a un Dios vivo un Dios que te puede dar ese gozo, esa paz que te puede transmitir ese amor es el único ser sobre la tierra, sobre los cielos y sobre donde tú quieras y estés que Dios va a visitar tu vida y te va a dar esa paz, ese gozo que tú necesitas amén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 es, tenemos un Dios de toda esperanza, tenemos que disfrutar ese gozo. Hermana Clarita, nada más cuando venimos a la congregación, todo el tiempo, en cada circunstancia, en cada situación, amén. amén. Tenemos que demostrar que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos llena de gozo, que es nuestra esperanza hay una parte en la palabra de Dios que dice que debemos de creer esperanza contra esperanza amén así tiene que ser nuestra vida porque la vida allá afuera no es muy fácil verdad es una vida muy difícil que tiene la gente de allá afuera pero tú y yo tenemos que llevar esta esperanza a aquellos que todavía no conocen del Dios Todopoderoso del Dios vivo amén del Dios que te llena de gozo Isaías 40 este también me encanta ¿cuántos muchachos habemos aquí? por gozo, por fe no es cierto, gloria a Dios porque mi, mi edad ya es 50 o sea ya no hay cuenta ni empiecen ni me pregunten amén, gloria a Dios dice los muchachos ¿verdad? Qué, qué hermoso que el Señor se, se dirija a los chavos, a los jóvenes, pero también a los adultos, ¿verdad? También habla, en toda la palabra de Dios habla de los chavos, de los muchachos, ¿verdad? Y de los adultos, de los que ya tienen canas. Tenemos que dar fruto, ¿amén? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Así es la vida a veces de los jóvenes, porque no tienen tanta experiencia, pero cuando están en Cristo, veamos qué dice más adelante, amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es cuando tú, joven, señorita, hermanos, estás esperando a Jehová, estás esperando en ese Dios vivo. Amén. Entonces, yo no sé cómo venías hace ratito, pero ahorita el Señor yo creo que te dio un refrigerio, ¿sí o no? Gloria a Dios, cierra tus ojos y con tus propias palabras. Padre eterno, te doy muchísimas gracias porque me tienes aquí, gracias porque me tienes aquí con vida con salud, con fortaleza tuya Padre gracias por tu iglesia amada por los jóvenes, por los muchachos Señor que esperan a Jehová dales esa fuerza dales esa enseñanza dales esa sabiduría Padre para que cuando se sientan flaquear caigan Señor tú estés ahí para levantarlos, para fortalecerlos Padre por eso es un gran propósito Señor el día de hoy un gran Momento, Padre Celestial en que podemos adorarte Glorificar tu nombre, exaltarte A través de nuestra vida, de nuestra mente De nuestro corazón, dándote esta alabanza Como un aroma grato, con un aroma grato Señor Con tanta gratitud en nuestra vida Bendice a tu iglesia y a los que han de llegar Señor Apresura sus pasos con bien En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias Amén, Amén Vamos a gozarnos y vamos a buscar a ese Dios que es Espíritu, siendo espirituales. Aleluya. Y le quiero ser más como tú. De gloria en gloria te veo. ver más de ti es bueno, amén queremos adorarte Jesús hoy veíamos Señor en la clase de doctrina que la adoración es un estado del hombre cautivado por la grandeza y la proximidad de Dios sabes, cuando tú adoras al Señor cuando tú reconoces a ese Dios su grandeza de cantarle porque Él se aproxima a tu necesidad, tú nunca vas a dejar de adorar. Vamos, levanta tus manos. Tu mala ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Señor Jesús, adoradores en espíritu y en verdad, voy a orar a vamos iglesia, por voy a orar a vamos que se escuchen nuestras voces, voy a orar y a ti. Por Queremos exaltarte a ti Señor reconocemos tu grandeza en nuestras vidas Señor ayúdanos en esta hora queremos adorarte a ti Señor es grande, amén. Él es el Dios todopoderoso en tu vida. Si tú lo crees, puedes decir, amén. Así como David, así como Josué experimentaron el poder de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo, el mismo Pedro, todos los que dieron su corazón como Esteban. Aún dice la escritura, pudo ver la gloria de Dios El poder de Dios se mueve siempre en un corazón dispuesto Agradecido, ¿está conmigo? Sí. Levante sus manos al Señor En símbolo, en, en, en, en símbolo de, de estar rendidos a Él Ante el Señor Dios sí. sí. Es fuerte, invencible y no hay nadie como tú.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 como tú, eres todo poderoso, tú eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.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 Dios bendiga tu vida, salúdalos Dios es bueno, amén Vamos a cantar un canto, dos cantos más y después vamos a ofrendar Dios se goza con su pueblo, amén Set es el nombre de Jesús ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? vamos a decirle al Señor soy sano soy libre en Jesús ¿usted es sano? predique la palabra Amén. perdone si Dios los ha sanado, nos ha sanado tenemos que caminar en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta amén, soy sano en el nombre de Jesús Vámonos. Dile tú. Tú, Terezo Salvador, hijo de adoración. Hijo de adoración. Venciste a la muerte y en la cruz. Por diablos tanosos. Por diablos tanosos. Tú, Salvador, digno de adoración. Hijo de adoración. Venciste a la muerte y en la cruz. Santos, no daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Allá en aquella cruz que él venció la enfermedad. A él sea la gloria y el poder con tu mano he recibido sanidad, soy sano, soy libre en Jesús, María en aquella cruz que Él venció la enfermedad, a Él sea la gloria y el poder, pecado con su mano, he recibido sanidad. Salvador, digno de adoración. de adoración. Venciste a la muerte y en la cruz, por llagas sanos. Llaga y tú, misterioso Salvador, digno de adoración. de adoración. Venciste a la muerte y en la cruz, por llagas sanos. Gloria, nadie gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que él venció la enfermedad. A él sea la gloria y el poder. ha con su mano, he recibido sanidad.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 Él nos sanó, amén, si tú has sido sanado por Dios, amén Yo te invito a que te goces y al gozarnos podemos danzar Pero también podemos ofrendar con alegría y gozo nuestro corazón, amén La segunda carta a los Corintios en el capítulo eh, 9, versículo 7 Si nos pueden pasar el micro 5 para Gaby Vamos a, a leer esa parte de la Biblia Cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama Alador alegre Siempre demos con alegría Siempre No se quede con nada Dios miró con agrado Dice la ofrenda de una mujer Que entregó todo lo que tenía ¿Si ¿Sí está conmigo? ¿Si ¿Sí está conmigo? Dele a Dios lo mejor Amén Él siempre suple toda necesidad Vamos a orar por las ofrendas en esta tarde, Señor, te alabamos y oramos, Señor, por la ofrenda que, que podemos dar. Asimismo, Dios, te pedimos que todo lo que está en puerta, Señor, lo podamos hacer con diligencia, con amor, en la gracia del Señor. Gracias por lo que tú nos compartes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Amén. Gloria a Jesús.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 Tan enamorado de ti que no importa lo que el mundo diga de mí. Ese oh. gallego de tu corazón, que no puedo contener mi adoración, tan enamorado. Cuando paso tiempo yo contigo Te daré adoración Incontenible que no puedas Detener mi amor oh, oh, oh. Cambias mi rumbo Te deleitas cuando paso tiempo yo contigo Te daré adoración Incontenible que no puedas de tener mi amor danza, danza, que el espíritu se mueva danza, danza, que el espíritu te mueva danza, danza, que el espíritu te mueva danza, danza que el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 ¡Que el Espíritu te mueva! Oh. Que el espíritu te mueva, corre, corre. Que el espíritu te mueva, corre, corre. Que el espíritu te mueva, grita, grita. Que el espíritu te mueva, grita, grita. Que el espíritu te mueva, Que el espíritu te mueva. Oh. Grande es Jesús Apláudele con fuerza a ese Dios que nos ha dado el gozo, el gozo Amén Vamos a orar en esta hora por las necesidades y por las enfermedades En el nombre de Jesús Nosotros Padre creemos que el poder de la sanidad está en nuestras vidas, Señor. Creemos que el Espíritu Santo, Señor, sigue trayendo vida a los cuerpos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Y te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias Espíritu Santo te damos gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya puedes tomar un lugar Amén siempre es un gusto estar en la presencia de Dios Amén la escritura dice que en la presencia de Dios hay plenitud De gozo Amén Me da gusto ver a David, a Janet Y a sus dos bebés Ya está ahí, ya tiene vida Amén Le Damos gracias, ahorita vamos a orar al final Por su bebé Venga a orar hermano, venga a orar Todos los días, miércoles y viernes tenemos la oportunidad, diga conmigo, tengo la oportunidad, podemos venir a orar, los miércoles y viernes, 6 de la mañana, un tiempo muy breve, hora y media, ya cuando vemos, ya estamos cantando, siempre terminamos con un canto, Dios nos visita, amén. venimos los miércoles y viernes, y vamos a, vamos a seguir clamando por las necesidades por la iglesia por las familias por los ministerios amén y damos gracias a Dios por porque Dios nos convoca a la oración una de las disciplinas en la vida cristiana es la oración amén y muchos no la practican practican otras cosas la mentira y dice que, lo que practica, el que practica eh, el pecado, la mentira es un pecado, dice que es del diablo. Practique la oración. Es una disciplina espiritual. Amén. Así como la práctica del ayuno también. No Diga conmigo, no ayuno para hacer cosas. Ayuno por lo que soy. Gracias a Dios. Amén El jueves tenemos nuestra reunión Bueno, hoy es jueves, perdón, el domingo Tenemos una sola reunión Amén El, el domingo eh, Tenemos una sola reunión, ponga atención Y vamos a ir como iglesia a Monte de los Olivos A servir La iglesia quedó Sin pastor, murió Y el grupo de ese de esa denominación, Llevo Buena Relación, nos han invitado para ir, llevar la alabanza y palabra de Dios. Amén. Entonces, tendremos el culto aquí a las 8 y el culto allá a las 11. Amén. Necesitamos este confirmar hoy con Miguel los que van a ir y cuántos de los que van llevan vehículo. Amén. Así podemos este irnos en orden si usted dice yo llevo mi carro y ya me puse de acuerdo con alguien, eso no es correcto estoy dando una instrucción y usted se reporta con Miguel y así nos vamos, porque luego se mueven solos y no debes moverte así, amén cuando yo le diga allá nos vemos es diferente pero vamos a salir de aquí si ¿Sí está conmigo entonces así ya lleves a una familia dile a Miguel Ramírez para que él sepa llevemos un control Amén. ¿cuántas personas llevamos Miguel? 33 personas yeah. en la noche nos pasa un reporte y así como me lo entrega, ya nos acomodamos el domingo, amén damos gracias a Dios porque Dios es bueno oramos por el evento de mujeres, ¿le parece bien? próximo jueves no falten mujeres el próximo jueves para orar las que van a ir y todo está listo ya para para este evento que Dios escriba una historia nueva en tu vida amén Dios lo haga como él sabe hacer estará nuestra pastora la esposa de nuestro pastor la hermana Lidia Rodríguez años, años sirviendo al Señor siempre mi esposa que estará ahí mi hermana Isabel que está hoy presente aquí una mujer esforzada no le estoy aventando flores pero lo que veo eso yo expongo que nunca dice no siempre está dispuesta cuando se trata de Dios hasta donde sea y doy gracias a Dios por, por la vida de todas las mujeres que han estado trabajando el bazar sigue sigue dando ahí amén ya nos quedan solo cinco boletos mi esposa hoy vendió 33 boletos a algunas amigas que les predica el resto los he vendido yo y solo quedan cinco si alguien quiere boletos todavía hay para la rifa del 18 amén. no lo he puesto desde aquí porque no me gusta pero Solo quedan cinco. Te los puedes llevar tú hoy. Amén. Yo estoy eh, pensando que si nos ganamos alguno de los, de los premios, el grupo de alabanza compró 10. Vamos a volver a hacer algo con ese producto para el grupo de alabanza. Amén. Entonces, ahí está el aviso. Damos gracias a Dios. Y Padre que en este evento la gloria tuya se mueva El poder del Espíritu Santo se mueva Hay un grupo de 70 personas que van Y de algunos vamos a servir Y hay otras más que estarán en la, en la iglesia de Veracruz también participando Será glorioso, será hermoso Lo que tú vas a hacer Lo ponemos en tus manos Y creemos que tú eres el Rey de Reyes escribiendo historias nuevas en la vida de cada mujer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Dios es bueno el 23 de mayo nos vamos a Oaxaca si Dios nos da vida vamos a llevar un tiempo de fútbol a los a los niños de una comunidad no hay mucho allá entonces vamos a, a llevar una actividad deportiva Y vamos a predicar la palabra de Dios Amén Dios es bueno Estaremos en este lugar Y llevándoles a los niños gorras, balones No sé, llaveros, cilindros para agua, camisetas Dios siempre nos manda provisión Y les encarga a los niños que hagan una carta póngalos en casa, hacer una cartita para los niños de Oaxaca lo que quieran poner ahí un versículo un balón, no sé, algo que sean guiados por Dios y eso se lo entregan a mi hermana Lina allá está ella está llevando el control de esas cartas y vamos en el nombre de Jesús, amén gracias a Dios vamos a orar por los niños y vamos a hacer la la oración por ellos, vénganse todos, gracias a Dios, vamos a orar, y, Señor, en esta noche, oramos por los niños, que están aquí, pidiéndote Dios, que tú los levantes, y que tú bendigas el corazón de ellos en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos querida Padre Señor querida, te pido Señor que vayas por la maestra que vayas a la maestra a la maestra que si se, se acuerden lo que van a hacer en sus clases que les vayan con los que van, por los que va a decirle la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias a Dios, pueden ir a la clase, gracias a Dios, me mandó una foto mi hermanito Mario y veía Y veía a la carita de, de su hijo y ya creció. Amén. Gracias a Dios por Sebas. Esa foto cuando le decía, cierra los ojitos, estaba chiquito. Entonces, hermoso recuerdo. Valeria Michelle García Pérez está con nosotros. Póngase de pie. Dios le bendiga. Damos un aplauso al Dios por su vida. Hermana de nuestra hermana Tania Amén Bienvenida Gracias a Dios Por su vida Cuando, cuando veo la escritura Y puedo Pues ver como las expresiones de Dios Siempre son tan grandes y tan hermosas. Podemos eh, aprender, aprender de la palabra de Dios. Amén. Puedo comprender que la sana doctrina este, no es un lugar a donde el pastor se sabe toda la Biblia. Y la sana doctrina es cuando tú metes tu, tu mirada aquí. Aquí Y eso te cambia a ti Eso es sana doctrina No es que allá se predica No, aquí es donde vas a aprender Una sana doctrina Para toda la vida ¿Sí está conmigo? Nos cansamos de decir No, aquí se predica una sana doctrina No, no, no, aquí Aquí lo que tú lees, lo que tú abrazas Lo que tú guardas lo que tú vives, lo que tú enseñas Eso es una sana doctrina No lo que te dicen o no lo que... Entonces nosotros tenemos expresiones de Dios muy grandes Y muy hermosas que nos han cambiado Yo quiero hablarte de algo que cambió nuestras vidas Lo que está sobre nosotros, el Espíritu Santo Continuamente hay unas expresiones hermosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo dice la Escritura desde Génesis y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿se da cuenta? o sea desde ahí podemos ver desde la creación el mundo entero fíjate bien necesita reconocer ese amor, el amor y los atributos de un Dios maravilloso que nos ha alcanzado. El mundo entero necesita reconocer esos atributos que son grandes en nuestras vidas y eso se va a dar mediante la visita del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, eso ocurre, comienzan a venir cosas diferentes. Acuérdese en el día del Pentecostés lo que ocurrió sobre los que estaban orando en el aposento alto. Ocurrió algo maravilloso que se puso sobre ellos, asentándose sobre sus cabezas. ¿Sí lo ha leído? Entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, Israel, tenía como encomienda de Dios o como tarea mostrar a las naciones quién era el Dios que decían amar. Ellos tenían esa, esa tarea, eso no ha dejado de, de ser. Dios nos pide mostrar el amor a través de lo que hay en nuestras vidas. Y si Él está sobre mí, yo puedo mostrar ese amor. Entonces, una de las cosas que escribió Isaías fue eso. Ahorita vamos a ver un contexto en Isaías y esto es tremendo, ¿sabes? Porque la gente puede ver al Dios al que decimos amar reflejado en nuestras vidas en nuestro diario vivir, eso se puede, esforzándose en obedecer, pero si la gente no está viendo a ese Dios que decimos amar, pues cómo van a venir al Señor, si lo que está sobre ti no, no, no, no está siendo expuesto, Amén podrán alcanzar, fíjate bien, las personas podrán ver a Jesús reflejado en tu vida, cuando tú le des esa potestad, cuando tú le des esa autoridad, y el profeta Isaías lanza una solicitud y dice: ¿Quién de ustedes, quién quiere estar ahí? Fíjese bien lo que dice la escritura, porque Isaías pone una una solicitud para decir, a ver quién le brinda, quién se quiere inscribir, quién se anota, quién llena la solicitud, quién se quiere escribir en el ejército de Jehová de los ejércitos para reflejar el amor de Dios. En sus vidas. Y en Isaías 42, del 1 al 4, yo encontré algo hermoso porque ayer estaba yo por la tarde con pues, muchas cosas y, y me fui a una reunión con pastores. Estuvimos en 100 días de ayuno. No ayuné los 100 días, pero estuvimos en, en ayuno y así se repartió el. Y ayer entregamos ese ayuno. Entonces. Esto comenzó el 1 de enero, terminó ayer. Entonces, el 42.1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Habla de Jesús ahí. Dice, Él traerá justicia a las naciones. Si estamos interpretando la lectura, Habla de nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura: no gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña de la, la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad, traerá qué por medio de qué por medio de la verdad traerá justicia. Amén por medio de la verdad, traerá justicia. Esto está tremendo porque es la única manera de salir adelante cuando nosotros vivimos ahí, en esos principios que son eternos. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra, ¿qué? ¿A qué le suena esto? ¿Qué está por venir? Los últimos tiempos. Va a haber muchas cosas, pero la justicia de Dios vendrá, dice, ¿a dónde? En toda la tierra. Y las costas esperarán su ley. Amén. Desde aquí vemos, desde, desde Isaías, vemos un contexto que está en los evangelios. Yo decía, bueno, hay muchas cosas de Isaías que se, que se vienen a... a a cumplir en los evangelios pero desde aquí vemos Mateo desde aquí vemos Mateo 12 fíjese bien hay una lectura hermosa porque aquí habla de Jesús y en Mateo 12 del versículo 18 al 21 podemos ver lo mismo fíjate bien aquí está citada esta porción que está en Isaías está en Mateo fíjate bien en el capítulo 12 del versículo 18 al 21 dice he aquí mi siervo otra vez dice a quien he escogido mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Y a los gentiles anunciará juicio. Amén. Dice la, la Biblia, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Amén. Jesús les predicó a los judíos y no le escucharon dice la palabra y no le quisieron recibir si ha leído juan 1 11 la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria dice la palabra de dios el juicio el 21 dice y en su nombre esperarán los gentiles el ministerio de jesús en todo momento fue compasivo jesús no es y no actúa como nosotros lo hacemos en todo tiempo él fue un hombre compasivo la, la gente, los judíos esperaban que el Mesías fuera un rey con una corona y con un atuendo de gala ellos esperaban eso pero su ministerio fue muy muy, muy grande, más grande que, que, que un par de, de, de, de zapatillas un pan, o, o un atuendo de, de, de púrpura, o sea Isaías habla de un rey, pero vamos a ver qué clase de rey. Amén. Isaías habla de un rey y aquí Mateo nos habla de ese rey también, pero Jesús es la clase de rey que muestra compasión y justicia no solamente a su pueblo, a las naciones. Ese Es ese rey que muestra justicia a todas las naciones. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús en todo tiempo estuvo haciendo qué? El bien. El bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Me llama la atención esta parte porque aquí hay dos cosas que me llamaron la atención. Lo hemos leído muchas veces y si usted va al libro de Hechos, fíjese bien cómo Lucas escribe esta porción, capítulo 10, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Aquí me llama la atención Jesús estuvo haciendo esa tarea Sanando, dice, y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo Ese es el punto uno que veo en este, en este versículo Pero dice la escritura Porque Dios estaba con él Y el tema de hoy es ese está sobre mí ¿qué está sobre tu vida hermano? ¿la presencia del Espíritu Santo? ¿o vienen pensamientos a tu, a, tu, a tu cabeza de ya no querer saber nada que siempre es lo mismo otra vez el jueves ¿qué está sobre tu cabeza? ¿amén? ese es el rey que nosotros hemos conocido el rey que, que, que vino a hacernos el bien, el, el rey que nos tuvo compasión, que extiende su misericordia, y que nunca deja de darnos de su favor, de su gracia. Cuando hablamos de unción, cuando hablamos de la unción, Aludimos que tiene un poder, o sea, mencionamos que hay poder en la unción y que opera sobre nosotros. Yo soy muy convencido que la unción es la unción. No hay más unción, hay unción, o hay unción o no la hay. El Espíritu Santo está en ti, te usa con poder o no. No lo has recibido, no has nacido de nuevo, pero la unción, no hay más unción que otra. Ese es algo que, que está muy en mí, muy arraigado. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y eso es suficiente. Usted ha leído todo lo que dice acerca del Espíritu Santo, que hace en nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos da... La oportunidad de ir y ser persuadidos del pecado Que hablará por nosotros Eso es tremendo hermano O sea esa parte es tremenda porque ¿Quién hablará por ti? El Espíritu Santo Pero cuando tú dices no Esta situación yo la voy a resolver Y a mí me van a escuchar Ten cuidado No, te puedes tropezar No, es que va a haber, yo voy ya no hables así Porque la Biblia dice El mismo Jesús dijo Hablará por ustedes Y Él les va a decir Lo que tienen que hablar Eso está sobre ti Si tú sigues hoy Pensando Resolver las cosas A tu forma, a tu manera Empleando palabras Tú estás omitiendo esta parte, que lo que está sobre ti no, no tiene un valor. Y sabes, es muy valioso el Espíritu Santo. Es, lo que, es el que nos da todo, la dirección, nos da la fortaleza, el Espíritu Santo nos guía. Amén. Y yo te quiero dar dos puntos hoy. Está sobre mí para enseñarnos todo te lo voy a respaldar con la palabra de Dios. En Juan 14, desde un principio Jesús habló y le dijo a, a uno de sus discípulos, ¿verdad? yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús nos habla aquí eh, en el versículo 26 de, de, de Juan 14, dice más el Consolador, Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es una persona que consuela Amén Creo que no, creo que no escucharon Señor El Espíritu Santo es una persona que consuela Te consuela, me consuela Y qué mejor consuelo que el, que, que, que el consuelo de Dios Muchos se consuelan echándose una cañita o, y después están peor. Pero qué mejor consuelo que el consuelo del el Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra más el consolador, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, todas no dice que algunas y os recordará todo lo que os he dicho Jesús les está hablando y les está diciendo rogaré al Padre para que envíe un consolador y dice no los dejará huérfanos pero dice Jesús todo lo que yo les he dicho dice se los va a recordar amén cuántas cosas nos habla el Señor y no las recordamos ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una intimidad Con el Espíritu Santo Amén Porque no tenemos una intimidad Porque eso que está sobre nosotros No lo consideramos Dice la palabra, este versículo es poderoso Porque dice que nos va a enseñar todo Y nos va a recordar todo, todo lo que el Señor nos enseña, lo que nos ha dicho. Amén. Entonces la persona del Espíritu Santo lo que hace sobre mi vida es enseñarme. Todo. Amén. El que está sobre tu vida siempre te va a guiar, siempre te va a llevar a testificar verdad. Porque Él es verdadero para que tú testifiques verdad, amén. Él es el consolador, Él es el que eh, calma el temor, Él es el que puede disipar las dudas, Él es el que puede venir a nuestras vidas y darnos un consejo sabio, amén. Y hay una hermosa palabra, insondable, anótala, Insondable Que no puede ser comprendido Eso significa insondable Que no puede ser comprendido Que está muy profundo Y que no se puede alcanzar el fondo Dios es así Amén Yo le he dicho siempre y le he enseñado No busques Comprender Entender no busques, solo obedece. Gracias. ¿Quién dijo amén? No busques comprender a Dios. ¿Sí me estás captando? Porque no se puede. Cuando tú vas subiendo, como dice el canto, subiré a la montaña, subiré. Cuando tú vas y viene una situación y en esa subida a la montaña te cae una tormenta, tú no puedes comprender, no alcanzamos a comprender las cosas como Dios las va preparando. Entonces, esta palabra me, me, me encanta porque aquí en la lectura que vamos a leer en Corintios es algo profundo, que no puede ser comprendido, es inescrutable, es lo mismo, es un sinónimo, es inescrutable. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, y vamos a ver, pero el Dios nos la reveló, dice la Escritura. El Dios nos la reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres, dice la palabra de Dios, ¿quién de los hombres dice sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie dice conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué es lo que te hizo comprender? ¿Qué es lo que te hizo ver? ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta que no ibas en un camino y en una dirección correcta? ¿De verdad? Entonces yo te voy a dar una, una, una, una parte. Él, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo has dicho. Entonces no te muevas cuando vengan las tormentas. No te muevas, no te vayas cuando la familia tal, Dios la esté usando para que tú aprendas algo. Ese es el problema. No obedecemos lo que la Biblia dice. Y al no obedecer, no obedecemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Usted dio la respuesta. ¿Quién te movió? ¿Quién te convenció? el Espíritu Santo. ¿Por quién estás aquí hoy? ¿Y por qué después dices, no, mejor me voy para otro lado? Porque no obedeces al Espíritu Santo. El que está sobre ti, el Espíritu Santo, es quien te debe enseñar. No es tu enojo, no son tus emociones. No es eh, las cosas que te han venido Sino es el Espíritu Santo Y aquí dice así, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino por el Espíritu de Dios Conocimos al Señor porque nos hablaron la palabra Tuvimos la oportunidad de pedirle perdón Porque nos, fue, nos fuimos guiados a, a, a llegar a ese arrepentimiento Por el Espíritu de Dios Amén Siempre le digo tenga mucho cuidado De estar siguiendo a un hombre Busque a Dios Al Dios de la Biblia Aquí lo vas a encontrar Aquí Y nosotros hemos recibido El Espíritu No hemos recibido perdón El Espíritu del mundo del mundo, Sino el Espíritu que proviene De Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¿Qué es lo que, qué significa la palabra conceder? ¿Perdón? Dar ¿Conoces lo que Dios te ha dado? ¿Sabes? Amén ¿Sabes lo que tú tienes? ¿O estás queriendo tener lo que alguien tiene? Lo voy a repetir, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Alguien aquí puede decir, yo sé lo que Dios me ha dado? Yo lo tengo bien claro, clarísimo. Va a venir un evento en, en, en agosto a México, y ayer estaba con un pastor, y él me decía... Estaba anunciando él ese evento. No tengo los nombres, lo voy a poner ahí. Pero, pues vienen de Estados Unidos. Ellos están clamando por México y dicen, ellos, ellos, en ese grupo de hombres de Dios de Estados Unidos, dicen que en México eh, está, están ocurriendo cosas sobrenaturales. Y sabes, muchos de nosotros no las estamos experimentando. Y ayer, al escuchar a ese pastor que estaba predicándonos, yo decía, wow. yo también quiero de eso. ¿Sabes? En lugares pequeños, en la Sierra de Puebla, en Chiapas, y él hablaba de iglesias de 40, 50 personas, el Espíritu Santo se está moviendo poderosamente con los niños, con las personas, con las comunidades. Y nosotros aquí dentro nos estamos peleando. porque no sabemos lo que el Señor, lo ignoramos, lo que nos ha dado. Lo, lo, lo, lo, lo omitimos, lo ignoramos. Si pueden poner el 12, por favor. Ahí en 1 Corintios 2.12, el texto dice, para que sepamos lo que Dios nos ha entregado lo que Dios nos ha concedido Lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas lo que, lo que Dios nos ha entregado hermanos No vengas a ser amigos a la iglesia Ven a buscar a Dios Dios te va a entregar amigos Muchos entran buscando amistades Terminan luego, pastor qué cree No, váyase para allá ¿A qué vino aquí? No vengas a ser amigos, ven a buscar la presencia de Dios y ven a discernir, ven a reconocer lo que Dios te ha dado, hermano. Si ¿Sí está conmigo? Ay, ¿Por qué habla así, pastor? Porque Dios te va dando amigos. No busques amigos, Dios te los da. ¿A quién tienes que buscar? A Dios. Entonces no venga con cosas, pastor Es que ese hermano, si tú te metiste ahí Pues tú te sales de ahí y le pides perdón a Dios Sí Usted se puso ese saco Usted se lo quita, usted lo lava y se pone el saco de Dios ¿Está conmigo? ¿Está captando esta parte? Porque hay un plan Yo le dije que, que, que hay algo inescrutable Hay algo que es Insondable es algo que no podemos concebir Fíjate bien lo cual también hablamos Dice la escritura No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el espíritu Acomodando dice lo espiritual a lo espiritual Amén ¿Quieres ser una persona espiritual? Busca la presencia de Dios Lo profundo se refiere a su plan Las palabras de Pablo tienen una autoridad Porque él sabía que su fuente era el Espíritu Santo Por eso Pablo eh, no está dando puntos de vista inestables Pablo está hablando con, con, con, con la seguridad de lo que él experimentaba y los de Corinto eran, eran, eran especiales también. El 14, fíjate bien, los hombres que, que son del mundo no alcanzan a comprender y ni entender lo profundo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de, del Espíritu de Dios Porque para él son locura Amén Y no las puede entender Porque se de discernir Porque se han de discernir, perdón Espiritualmente Amén Hablar del poder del Espíritu Santo Con personas Que no conocen de Dios Pues así como que ¿Qué dices? O sea, ¿qué es? Si a mí me enseñaron en el nombre del Padre, y nada más. Pero el Espíritu Santo es más que eso. Estás buscando la aprobación de los demás, fíjate bien. Alguna vez te lo he dicho. si vas a, Si estás buscando la aprobación de las personas para seguir hacia adelante, te vas a enfriar. El estado de tu vida va a ir de menos, de más a menos. Pero cuando el Espíritu Santo... Está en tu vida, vas a testificar, vas a amar, vas a obedecer, vas a seguir, pase lo que pase. Cuando el Espíritu de Dios, tú lo reconoces sobre tu vida, tú vas a experimentar cosas hermosas, sobrenaturales. Sobrenaturales. Jesús. Y el libro de Hechos nos dice claramente, perdón, y Jesús lo mencionó, recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Y hasta dónde dice? Y hasta donde Él te lleve. ¿Amén? Hasta donde Él te lleve. ¿Usted se imaginó en alguna ocasión estar buscando a Dios, buscando su presencia? No sé, involucrarse en las actividades, en, en, en el ministerio, ¿se imaginó? ¿O eso se lo fue dando el Espíritu Santo? El Señor te lo da el Señor te lo da y te lo da en la medida de cómo está tu corazón a mí me lo entregó así a los pocos días yo lo digo con humildad no me estoy vanagloriando, Dios me libre pero en mi vida hay un ejemplo de que sí puede Dios hacer algo me falta mucho y le digo Dios como me falta mucho me aferro más a ti Tuvimos mucho, hubo mucha fricción, no sé, ¿cuántos años? ¿Cuatro, cinco, seis, siete? Y la mujer con la que duermo, que está allá, el término es bien bonito, la con la que duermo, ¿usted sabe quién es? Me decía, tú te vas muy temprano, tú quieres gobernarme, pues a Dios me someto, a ti no. Dale, métete con Dios. Y continuamente el Señor le daba sacudidas A mi esposa ya lo ha predicado Por eso lo estoy hablando No la estoy exhibiendo Te estoy diciendo mujer Que tienes que ir al lado de tu esposo sí. Que te tienes que esforzar que Tienes que avanzar Si sí, no vas a avanzar al ritmo de él Pero tienes que estar siendo la. No piedra de Las cosas así son ¿Quién te enseña eso? La palabra a través de lo que te dice Y el Espíritu Santo te lo confirma Lee la Biblia Deja de estar hablando con, con el hermano espiritual Vea la palabra de Dios sí. Vea la palabra de Dios Si estás buscando la aprobación de los demás Si tú quieres que la gente te reconozca Te vas a enfriar hermano ¿Qué dice Romanos? ¿Cómo es el hombre? Malo Romanos 2 Léelo Somos malos ¿Y sin Dios? Te vas a enfriar No busques la aprobación De las personas Busca a Dios ¿Sí? Busca a Dios. No busques la aprobación del hombre. No busques la aprobación del hombre. Para que tú testifiques, necesitas... El poder del Espíritu Santo que está sobre tu vida No la aprobación del hombre Para que tú ames Necesitas al Espíritu Santo No hablar con el pastor para ver si puedes amar a alguien Deja de vivir así el Evangelio Mejor ponte a cuentas con Dios Y con tu hermano dice la Escritura Sí o no dice así para que tú puedas obedecer tienes que ir a la, a la escritura ahí vas a aprender lo que Dios te pide y si no entiendes lo anotas, lo oras, lo escudriñas y Dios te lo va a revelar para que lo sigas porque la Biblia nos habla uf, y nos da muchos contextos para seguir a Jesús seguir sus pisadas, andar como él anduvo la Biblia nos enseña El que quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Para que lo puedas seguir hermano Necesitas estar consciente de lo que hay en tu vida hermano Lo que Dios te ha puesto Lo que Dios te ha dado Dios siempre nos da todo yo el domingo si Dios me da vida de ahí de Monte de los Olivos de amén, amén, amén no voy al aeropuerto si tengo vida vamos a República Dominicana con los pastores de Corea y fíjese bien cuando estaban en el tema de los boletos me hablaron, son gente que honra mucho a Dios y oiga este, hay un vuelo de regreso saliendo el jueves el jueves por la por la madrugada a las 4 de la mañana, de Santo Domingo a Miami, de Miami a Houston y de Houston a México. Usted dice, wow, el pastor viaja, y sí, aviéntese, 24 horas para viajar. Y yo le dije a Dios, gracias porque voy a venir descansando, porque si estoy aquí el jueves y voy a manejar a las 2 de la mañana para ir a Veracruz, voy a ir más cansado, entonces yo le di gracias a Dios, pero ¿qué pasa? el pastor estaba preocupado porque dice es que va a, ir, va a tener tres escalas, a mí no me importa nada, yo estoy para servir y obedecer a Dios, sin importar si tengo que salir de Santiago de los Caballeros a Santo Domingo, son tres horas en carro, el avión sale a las seis de la mañana, ¿a qué hora tengo que viajar? a las doce de la noche para estar a las tres, pues tomar el avión y llegar aquí a las 11 de la noche el jueves. Ya llegué, vieja, y no le voy a decir, ya me voy, pero vámonos, vieja, a Veracruz. Sí, o sea, casi 24 horas, un trayecto que es de directo de tres horas, tres horas y media, no está muy lejos, está a un ladito de Haití. Pero si fueran, fuéramos, no, pues cómo, no, pues ustedes, ah, pues voy a estar cansado. No, hermano, si Dios te está enviando, si Dios te quiere usar, te va a hacer pasar procesos que a veces tú no quieres. Que tú no quieres vivir, que tú no quieres pasar. Para que usted no se equivoque y diga, ah, el pastor anda ahí nada más viajando, no. Yo no me promuevo a ningún lugar, Dios es el que abre puertas, eso dice la Biblia, camino donde no lo hay, póngase de pie para que testifiques, para que lo ames, para que lo obedezcas, para que lo sigas hermano si el Espíritu Santo está sobre tu vida no busques la aprobación de los demás en lo que está sobre ti es más grande lo que tú tienes de parte de Dios no te lo puede quitar nadie, solamente tú lo puedes ir Perdiendo lo Puedes ir enfriando por poner tu confianza en las personas No busques la aprobación del hombre No vengas a buscar el apoyo la, de, de, la, de las personas Busca la presencia de Dios, hermano Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 27 Pero la unción que recibisteis recibisteis de Él, permanece en vosotros la unción, el Espíritu Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si está sobre mi vida el Espíritu Santo, Él me va a enseñar. Así como la unción misma os enseña, otra vez dice todas las cosas, y es verdadera, no es mentira. Según quién? Ella, según la unción, os ha enseñado. Permanecer en Él. No te muevas. Permanece. Deja que el Espíritu Santo obre sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo te vaya mostrando lo que quiere de tu vida. Deja que el Señor te, te, te, te pase por un Permítele a Dios dile, dile al que está a tu lado Dile a Dios, tritúrame sí. sí, sí, sí No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús vivió en el Getsemaní Quetzemaní, prensa de presión Prensa de presión donde se mete el olivo Se tritura para extraer el aceite El aceite, primer aceite que se saca Para los usos de la obra de Dios Segundo aceite para las especies aromáticas Para las lámparas ¿Sabes qué te va a sacar Dios de tu vida? Lo mejor cuando te dejes triturar ¿Y sabes qué va a ser lo mejor? Para la obra de Dios, hermano. Es lo que enseña Getsemaní. Jesús estuvo ahí. ¿Y sabes cuál fue su oración? Hágase como tú quieres, no como yo. ¿A cuánto les ha hablado Dios esta noche? Vamos a orar juntos. Véngase. Este canto habla del Espíritu Santo. Ven. Porque Él te sana Él se manifiesta tu vida Venga vamos a adorar a Jesús Aleluya Dios es bueno, amén Aleluya Tú eres grande Jesús Señor estamos aquí reunidos Reconociendo Dios Lo que está sobre nuestras vidas Espíritu Santo Eres tú Que te has manifestado a nosotros Día con día Señor Eres tú, Señor, es tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Padre, lo que está sobre mi vida es poderoso. Lo que está sobre mi vida, Dios, es grande, Señor. El Espíritu Santo. Está sobre nuestras vidas. Gracias. Vamos, levanta tu voz. Algo grande va a pasar. Se activa el poder de Dios. Aleluya. Vamos, levanta tu voz Se siente, Se siente. Señor. Yeah. gracias Jesús tú eres bueno Señor tú eres grande en nuestras vidas Señor te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús vamos ofréndale una un aplauso al Señor con todo tu corazón Él está sobre ti Él está sobre ti y se seguirá Manifestando con poder Dios bendiga tu vida hermano Gracias a Dios por la palabra que hemos recibido Gracias a Dios también le damos por la vida de nuestro pastor Rafael Jardón que es el portavoz del de mensaje que proviene de Dios A mí, mis hermanos vamos a abrir nuestra Biblia para ser despedidos en el libro de Efesios Capítulo 2 versículo 12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 matando en ella las enemistades. Amén. ¿Sabes? La epístola de Efesios, en este capítulo 2, eh, sienta las bases para un llamado a la reconciliación. ¿Sabes? Aquí podemos ver que Cristo, el sacrificio que Cristo hizo, derribó las paredes de la enemistad entre judíos y cristianos. Amén. Asimismo derriba las paredes de la enemistad a lo mejor con el hombre que tienes al lado Con el que tienes atrás Con el que tienes en la casa Con el que tienes en las calles ¿sí? Cristo nos llama a una reconciliación ¿sí? Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti ¿sí? Hay una paz Pero no puede haber paz Si hay contiendas No puede haber paz Si estás en enemistad con alguien Si estás odiando a alguien ¿sí? Si guardas rencor a alguien no puede haber paz Y no puede estar el Espíritu de Dios En un lugar donde no hay paz Entonces, ¿cuál es Lo que nosotros tenemos que hacer? Número uno, arrepentirnos ¿Sí? Por nuestros comportamientos hostiles Que tuvimos con aquella persona Que nos enemistamos ¿Sí? Arrepentirnos ante Dios Confesar esa agresión Que nosotros hicimos, porque es una agresión Número dos ¿Sí? Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros e ir y pedirle perdón a esa persona a la que ofendimos, a esa persona a la que estamos despreciando. Nos va a costar, mis hermanos, claro que nos va a costar, porque ahí entra la lucha de tu carne con el Espíritu. Pero solamente es cuando el Espíritu Santo está sobre ti que eso puede ser posible. Nos da el valor, nos da las palabras y prepara a la otra persona para que exista una reconciliación. sí entonces yo te invito, mi hermano, si tú estás enemistado el día de hoy con alguien, ¿sí? Tal vez no vas a ir ahorita saliendo, ¿verdad? A pedirle perdón, pero ora a Dios y hazlo, en verdad. Tenemos que estar reconciliados, ¿sí? Primeramente en el cuerpo de Cristo, porque somos uno solo. ¿Sí? Somos uno solo. La sangre de Cristo nos hizo cercanos a él. ¿Sí? No lo utilizamos como amuleto, como un distintivo, no. La sangre de Cristo nos hizo cercanos a él. Porque fue derramada para perdonar nuestros pecados. Fue derramada para que hubiera una reconciliación del mundo con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos marca que estábamos alejados. Amén. Vamos a orar, vamos a orar para ser despedidos. Me indican que el día de mañana va a haber una venta de tacos aquí afuera. A partir de las 10 de la mañana. Asista, es para el Congreso de Mujeres. Pero vamos a orar. Bendito y amado Dios, gracias te doy primeramente por mis hermanos que están el día de hoy aquí, Señor. Congregados Señor en unidad, en armonía, en paz bendito Dios Te pido Padre que si esta noche Señor Tenemos Padre en nuestro corazón un espíritu de rebeldía Un espíritu de contienda con alguna otra persona No importa que no sea del cuerpo de Cristo Sino una persona que está en las calles, que está en la casa No sé Señor, danos tú bendito Padre ese espíritu de reconciliación Ese espíritu de paz que tú nos das Señor Para poder ir y pedir perdón Señor Para poder ir y reconciliarnos Señor Para que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros Viviendo en paz, en armonía, en amor Señor Ayúdanos Padre, no es cosa fácil para nosotros Siendo hombres carnales Pero sabemos que con tu Santo Espíritu Todo lo podemos sentir Señor te pido, Padre, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, que nos lleves con bien hasta nuestros lugares de destino, Señor. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Que sea tu presencia siempre con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Somos despedidos.